Ah, está, está pichudo, y ahorita amarro ahí. Ma, lo cortó otra vez. Bueno, son chispas de pescador, ¿no? <ríe> ya. Yeah. Sí. Se ah, sí aguanta. La cañita está delgada, esta se delga de de sí aguanta. Ya lo miramos. Está chiquito también. Jala más duro. You can get closer. Mira, el señor, quiere tomarle foto. Oh, oh lo pegó. Dimas tiene suerte para eso. Está bravo, eso está bravo. Oh, eso. Oh, se le, se le va esta. Mira, cosa. No lo marchaste, déjelo. Wow, qué lindo está. Mire al señor, enséñale porque está tomando allá. Oh, good. <laughs> Beautiful fish. Oh, una más, una más. Beautiful fish. You're too small, right? Yeah, too small. I mean, in my. Mm -hmm. Let's see how it's here. I have to shoot, because ahorita es que están cayendo. Ya está to have to put it because no mm -hmm. it's not. I'll put a moment to put it on and a minute because ahorita are falling Aquí arriba. arriba. Que aquí, aquí la más fea. Se, se la come. Claro. Dicen que está buenísimo. Oiga. Yo tengo miedo, es que no, no habrá vigilantes, si hay nada, ¿eh? ¿no? Bueno, lo ¿qué? Tira para atrás. ¿Qué? Porque yo no quiero llevar. Este ya como ese que se lleva está bueno. ¿Cuál? Aquel tirarlo para atrás si quiere. No. y seguir con hígado será? ¿Qué? hay que seguir pescando con hígado no, con hígado ya nada. ¿Sabe? ¿Sabe? Yo nada yo le voy a poner un poquito ahorita una y la tiro a ver para demostrarle a este que también con hígado se puede a ver, bueno, a mí me da igual oiga, ¿qué? ¿sacan dos? oiga, que más están sacando? ay, ay, ay, quería sacar esto ¿qué está sacando? Bueno, que el hilito lo tiene ¿El ¿Qué ¿El lilo ¿El ¿El ¿El está aquí? Espera ahí. Ahí está. No, pues lo mismo hay que decir: pues estas animales. Con estos que caen, ¿sí o no? ¿Cómo? Con estos que caen. mira, no, Buena, se la come. ¿En lo... entonces. <ríe>